Buenas tardes, bienvenidos a los conjurados, les decía a los amigos de, de Instagram que acusé aquí formalmente ¿no? de que no me pelaba Rafael Micalco, pero bueno, ya llegamos a un acuerdo por aquello de la tecnología, aquellas situaciones familiares que luego nos absorben, pero aquí está. Así que le doy la más cordial bienvenida a Rafael Micalco, diputado Gracias. local, y bueno, ha sido dirigente del partido. En dos ocasiones, dos ocasiones, ¿no? En dos ocasiones y, y bueno, tiene diputado federal, tiene una larguísima tra trayectoria en, ac en Acción Nacional y por eso lo eh, estamos invitando a esta entrevista, porque eh, sucedió algo el sábado en donde eh, liderazgos de Acción Nacional se reunieron Platicaron, cada uno expuso sus puntos de vista. Estaban ahí, que morenovallistas, que Genovistas, que yunques, que no, o sea, de todas las corrientes. Y me puse a pensar, ahí está la foto, todos unidos, todos ahí hermanados. Mira, uno parece que le está haciendo los cuernitos al otro, pero no, es de, no sé, del voto del pan o de voto pan, no. Ah, perdón, la vez de la victoria. Sí. Y mira, estos son algunos de los liderazgos. ...faltan... ...alguien... ...por ejemplo, ¿no? ¿Faltas tú? Yo faltan otros compañeros que también este... ...Mónica trae, Rodríguez de la ...tiene su Vecchia? trayectoria, Mónica como diputada local... ...habría que ver de qué fue la reunión... ...si fue de funcionarios electos... ...si fue de... Este, ...amigos o si fue de militantes, habría que ver qué, con qué matiz tuvo la reunión para saber quiénes nos faltaron. ¿Te invitaron? Pero ahí sí a mí me hicieron favor de invitarme a esa reunión, este, no pude asistir, el viernes salí a, a, a San Luis Potosí a ver un familia que estaba muy grave. Okay. Este, Llegué hoy en la mañana, a las 2 de la mañana, y bueno, no pude asistir, okay. pero de entrada pues se me hace una, una reunión, pues un buen ejercicio, creo que tuvo buena, buena asistencia de, de compañeros. Este, más o menos ya me enteré estuve viendo más o menos de que hablaron algunos ya me, me compartieron algunas cosas este, creo que vaya, en la medida que se van haciendo ese tipo de reuniones pues el PAN se va fortaleciendo de entrada uh -huh. este, se genera la comunicación entre nosotros que a veces opinamos distinto en algunos temas también distintos eh, pero bueno, eh, yo lo veo como una reunión de amigos uh -huh. porque eh, sí, la... porque no hubo boletín bueno, sí lo hubo es que ese es el punto es que era, una, era un desayuno en un restaurante, sí. entonces fueron desayunaron y era como de cuates y a ver y vamos. De hecho a... la invitación así fue. A fue como, una, como una invitación informal, ¿no? te invitamos a una reunión. ¿Quién te invitó? No fue para, a mí me hablaron de parte de la... Ajá, sí. Este, sí, no, no dijeron eh, eh, para qué era, ajá. ¿no? ¿Qué tiempo debía llevar? Este, no fue una digamos una reunión institucional como no. tal, con la formalidad de vida. Y yo creo que por eso, pues, eh, bueno, en mi caso no pude asistir por ese tema eh, familiar, pero eh, creo que también hay otros compañeros que eh, o quizás uh -huh. no pudieron llegar o no fueron convocados, no lo sé, pero sí en esa foto faltan uh -huh. faltamos. Algunos. Mira, por ejemplo, de diputados locales, es que sí es importante el, el dato, porque eh, era una invitación informal y resultó algo muy formal, resultó un mensaje político, porque lo enviaron a todos los medios, la foto, el boletín y hubo dos palabras que más utilizaron. Una renovación en Acción Nacional y una reconciliación. Entonces, a ver, yo te quiero preguntar, bueno, si te invitaron, eso, eso, ok. Eso es así como palomita, al menos no te están excluyendo porque se ha dicho de todo, de por qué están estos y los demás no, ¿no? faltó, este, Pati Valencia Mónica Rodríguez de la como América. diputados locales, sí. Pati Valencia, Mónica y un servidor, quién más hubiera faltado este, porque ahí están, mira, ahí están todos, por ejemplo, ahí faltó un Lozano, que también ya dijo que quiere, ¿no? ah, esas otra de las preguntas del millón, y es militante de acá de Puebla, ¿no? claro. este, faltarán algunos alcaldes, sí. faltarán sí. algunos liderazgos regionales eh, reconciliación Langón, no Paola Angón, Paola Angón, porque sí está, este, el... Falta este, eh, faltan varios, Ajá. pero no me tiran ahí. Eh, reconciliación en función de qué, Exacto. en función de quién. Exacto. Este, Exacto. yo creo que primero tendremos, digo, son buenas las reuniones de este tipo, finalmente se genera, insisto, diálogo, pero eh, tendremos que empezar de una manera institucional para poder mirar el 24. De entrada, este es una elección, no podemos perder de vista que es una elección federal. Ajá. Uh -huh. ...y nos vamos a jugar la presidencia de la República... ...y ahí la importancia... ...que tiene cada estado... ...cada municipio... ...y cada liderazgo... ¿no? Este, ...porque no está fácil... Eh, ...el tema... ¿no? ...para el 24 uh -huh. a nivel federal... Eh, ...ganarle a lo que vaya a traer López Obrador... Eh, ...no va a ser muy fácil... ...y en Puebla... pues este, ...tenemos un gran campo de oportunidad... Una, eh, una, ...un mal gobierno... ...en mi opinión un gobierno... ...que no ha dado buenos resultados... ...en algún área así pero la mayoría no. Tenemos un gobernante en el Estado que se pelea con medio mundo, ataca a los colectivos ciudadanos, ataca a los empresarios, se mofa de unos, se mofa de otros. Hemos visto frases, eh, declaraciones desafortunadas del Ejecutivo Estatal y eh, pues bueno nos toca a nosotros como oposición, pues hacer esos contrastes, mencionar ese tipo de cosas y también este, señalar lo que está mal uh -huh. hecho. ¿no? Yo tengo ya más de un año dando ruedas de prensa cada 15 días, cada tres semanas, uh -huh. en ocasiones cada semana, señalando ese tipo de cosas como diputado local, suba a tribuna en el mismo tono, ¿no? como oposición, y yo creo que en ese tema eh, creo que hay mucho por hacer todavía, se pueden mejorar más el tema discursivo que nos toca como oposición, eh, propositivo, oposición propositiva también, y pues bueno, creo que ahí hay un nicho de oportunidad que no, creo que todavía no lo aprovechamos al máximo. como, como uh -huh. De acuerdo, a ver, de lo que dijiste, hay varias preguntas que te quiero hacer. A ver, número uno, eh, eh, hablan de reconciliación, ¿crees ¿Qué se está dando? si sí se están dando los pasos para una reconciliación y si hablamos de una reconciliación es porque hay negociación y opciones de apertura del de partido, porque si no, pues no podemos estar hablando de eso. Se está dando, eh, eh, y te lo pregunto a ti por la amplísima experiencia que tienes en el tema... Como, como ex dirigente de Acción Nacional, claro que conoces a todos ellos, pero de años, o sea, sí. conoces el termómetro del pan perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo está el partido actualmente? Bueno, creo que el partido hoy está, tenemos un partido vivo, un partido con bastantes liderazgos, con bastante experiencia en diferentes temas. Eh, somos el segundo, el partido eh, de oposición más grande en el Estado y en el país. Eh, tenemos eh, eh, un largo historial como oposición y como gobierno también en Puebla. Ya, ya tuvimos las dos cachuchas este, y ahí es en donde viene la responsabilidad de todos los que hoy estamos en el PAN y tenemos un cargo público de representación. Este, tenemos esa responsabilidad de poder darle causa a todo lo que nuestros postulados anteriores y nuestros gobiernos también, los éxitos de nuestros gobiernos cuando fuimos gobierno. Eh, el PAN eh, hoy creo que eh, tenemos la gran oportunidad como partido, como primer primer partido de oposición, de aglutinar aglutinarlos en, en función del partido, no en función de proyectos personales de nadie, en función de la marca, en un primer instancia Y de ahí ver las otras fuerzas políticas, porque no, no olvidemos que vamos seguramente vamos a ir eh, aliados con otras fuerzas políticas a nivel nacional y en algunos casos a niveles locales. Entonces, este, eso, eso eh, genera que el PAN sea generoso. Cuando, cuando hay una alianza, el partido más grande es el que termina poniendo más. Uh -huh. ¿no? eh, más en la mesa. Entonces, este, los espacios se reducen al interior del partido. Entonces, se va a dar una, digamos, una, pues una mayor competencia interna en el PAN, eh, en función de los, de los cargos que salen a, a, a que nos toquen como partido. Y eso, este, pues para llegar a eso, tenemos primero que... Eh, ver qué tenemos, quiénes tenemos y cuál es el proyecto del, del partido. no. Creo que por ahí hay que empezar. La reunión que se dio el día sábado, se me hace buena, es una buena reunión, es un buen intento, Este, pero eh, ya vimos cómo vino Marco Cortés eh, en meses pasados a tomar protesta del sistema PAN como partido, de manera institucional, este, y creo que en Puebla sería bueno que empezáramos a tomar esa ruta además de las reuniones de amigos, para que no se nos quede nadie fuera, que haya una ruta institucional, que sea la que convoque, que sea la que determine, que sea la que ponga el rumbo, que sea la que ponga los temas, y ya los demás liderazgos, ojalá estemos todos, este, pues podamos aportar de manera positiva este, lo que tengamos uh -huh. que aportar. Es decir, esta reunión debió de haberla hecho Acción Nacional como partido, o sea... Eh, eh, la presidenta, el secretario, o sea, eh, ¿esa es la vía? Yo creo que eh, tendría una mejor lectura, eh, tendría un mejor resultado, cuando se, hace, cuando se convoca a nombre del partido, Este es, es distinto, eh, y no habría lecturas más que únicamente la que el partido dicte. Uh -huh. ¿no? eh, sin embargo, insisto, creo que la reunión del sábado es buena. Es un buen esfuerzo, este pero creo que tiene que ser el partido el que de ahí empiece a, a tomar esa, esa batuta de aglutinarnos a todos. De acuerdo. Ahora, eh, tras la, selección, la elección interna de eh, la presidenta del partido, bueno, pues se dieron hasta con la cubeta, es una cosa natural dentro de un partido, que se está disputando una dirigencia, que se está disputando el poder, ¿no? hasta eso pues, se vieron bastante decentes, porque bueno, ya vimos lo que pasó también en Morena, y bueno, en todos lados se fue se nabas. entonces bueno, no nos espantemos, estuvo bien, pero sí eh, quedaron varios heridos ahí, y así como... como eh, algunos eh, resentimientos y cosas así, estoy hablando del grupo de Genoveva Huerta en especial no que, que ha sido complicado incluso este, en manera personal, bueno Genoveva y Tití no se podían ni ver ni en pintura después ya hace poco eh hace 15 días se reunieron ellas en privado por primera vez después de mucho tiempo y ya fue no en otro tenor y eso pues está padre para Acción Nacional pero a ver ¿Cómo, ¿Cómo ves esta reconciliación de estos dos grandes grupos? Y te lo pregunto a ti porque yo no te veo ninguno. O sea, tú te ves como, ¿no? Como que aparte, no formas ni de un ni un bando ni del otro. no es Rafael Micalco. Creo que también está en esa posición Humberto Aguilar. También lo veo muy Humberto Aguilar, como a ti te veo muy Rafael Micalco. Tú que estás afuera, por así decirlo, y estás viendo estos dos grandes grupos, cómo como chocan, cómo compiten, compiten y tratan de, de, de, de encontrar los espacios para, para poder embonar. Esto todavía no ha sucedido al 100, quién sabe si se logra al 100, ¿no? sería muy utópico, ¿no? como el boletín decía de la reconciliación y renovación. ¿no? Yo también coincido ahí una parte como lo que dijo Genoveva Huerta, a tierra, acá en este espacio. Pero, a ver, ¿se, ¿se puede dar y cómo se puede dar realmente esta reconciliación? ¿Qué es este respeto a los grupos? Es decir, te respeto y formas parte del grupo y aquí está un espacio para ti. ¿Cómo, cómo, cómo se puede dar esto y si crees que se puede dar? Bueno, yo creo que sí se puede dar. Eh, en la medida en que se respeta los liderazgos por parte de de, primero, en primera instancia de la dirigencia llámese nacional, estatal o municipal también, en esa medida este, los liderazgos van a responder a los llamados, que hagan las diligencias y este, acudiendo a esos llamados se pueden generar los diálogos ¿no? eh, creo que es muy importante yo así lo haría, no, yo no soy quien para decir la diligencia que haga o que no haga pero yo como lo haría eh, sería eh, de primero de manera privada hay que tejer de manera privada uno por uno como dirigente, reunirse uno por uno, plantear proyecto, intercambiar ideas y la dirigencia muy receptiva de lo que piensa cada uno de los principales liderados que ella considere. ¿no? Uh -huh. Ya sea la dirigencia total, municipal o nacional. Y de ahí, este pues un segundo momento en el que ya empiezas a eh, detectar coincidencias y a partir de ahí empiezas a construir de manera privada. Porque las lecturas... Este, pues, como bien dijiste, Ajá. unas a la derecha y otras a la izquierda, y otros, este, ¿no? Creo que hay que cuidar mucho ese, ese tema de, de la privacidad. Ya sale de manera pública, pues ya cuando tienes los acuerdos ya amarrados, ¿no? Uh -huh. Creo que así es como, en esos pasos, es como yo lo haría. Uh -huh. este, eh, sí, efectivamente, yo no soy de, digamos, de ningún grupo. No. <coughs> eh, en los dos equipos que mencionas, pues tengo amigos, amigas que están ahí este, pues, trabajando con ellos de una u otra forma. Eh, y Rafa Micalco hoy no está peleado ni con uno ni con otros. Yo respeto a ambos equipos que mencionaste. Hay otros equipos, otros personajes, liderazgos, que están en torno de ellos también, que piensan diferente y que también son este, independientes. No, no es que obedezcan a ciegas ni a uno ni a otros. Hay otros liderazgos también, que también merecen mi respeto. Y este... Que... Bueno, pues está un, por ejemplo, un Humberto Aguilar él sí, está por está. separado ¿no? este un Paco Fraile a veces va para acá es para acá, está por separado ¿no? y Paco ya tiene años de trayectoria también y hay otros alcaldes ¿no? o funcionarios que también están uh -huh. pues, en su propia okay. dinámica y, y okay. no compran proyectos ni uno ni otro eh, personales y compran proyectos de partido que Ay, yo claro. creo que ese es el que falta eh, definir el proyecto del partido, hacer dónde nivel el partido este, creo que hace falta y o se puede mejorar mucho el tema de ser oposición en Puebla creo que ahí sí, sí hay que ser muy reiterativos nos hace falta en el congreso local nos hace falta en los comités municipales nos hace falta este, en algunos funcionarios eh, eh, ser, ser oposición entendemos que eh, los que son alcaldes pues tienen que tener alguna coordinación con el gobierno estatal tío. Claro, pues así debe ser, ¿no? Son gobierno sí, y, y tienen que sí, claro. coordinarse para algunas acciones de policía, seguridad, obras, etcétera. Pero cuando se es diputado o se es eh, dirigente, ahí no hay, no hay de otra, hay que dar constancia de este, oposición, hay que observar al gobierno del estado, que, que somos oposición, y también hay que ser propositivos. Pero no podemos renunciar a esa postura. Uh -huh. Ni por conveniencia propia, ni por conveniencia de grupo. Tenemos que seguir con esa postura y hoy tenemos en Puebla la gran oportunidad de este, llenar ese hueco que es enorme. no. Hay, hay mucho de dónde de señalar, de dónde eh, opinar respecto del desempeño del gobierno estatal y, este, y pues bueno, creo que uh -huh. es, hoy somos pocos los que lo estamos haciendo. Uh -huh. Así es. A ver... Precisamente hablando de ser oposición, eh, Acción Nacional, eh, no, no, no se le ve una, ahorita una postura clara respecto a los gobiernos de Morena, empezando por el de Puebla. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que haría falta ahí precisamente? O sea, eh, comentaste, falta definir un proyecto de partido. Sí, hacia, hacia dónde vamos. Vamos a, a jugar un rol de aliado del gobierno estatal, que yo no iría por ahí, o vamos a jugar un rol de oposición, o vamos a jugar un rol este, eh, de sola propuesta. ¿no? Eh, la idea y lo que tenemos que lograr es que todos estemos hablando el mismo idioma, los mismos temas. Y eso se logra con, un, con una reunión, con un andamiaje con una definición del sistema PAN, dirigida por la dirigencia del partido. Este, si hay el tema del agua, a ver, todos los que tengamos que ver con ese tema, vamos a hablar de, en la misma sintonía. Uh -huh. Si vamos a hablar de la inseguridad, igual. Si vamos a hablar del gobierno del Estado, igual. El gobierno del Estado hoy, por, definido por Mitowski, está en el lugar 31 de 32 estados uh -huh. en evaluación. Uh -huh. Este Vaya, más contundente... Más, este, más clara la oportunidad, no la podemos tener, ¿no? Este, y creo que por ahí hay que caminar, por el momento. Ya vendrá el tema de las definiciones, ya vendrá el tema de qué, con qué partido nos salimos. Mucho lo va a definir desde el tema nacional, desde ya van muchas definiciones, también hay que tenerlo bien, claro. Y aquí en Puebla, pues habrá que ser generosos, habrá que pensar este, que quizás eh, el partido hoy más que nunca se a abría a la sociedad, uh -huh. porque también hay liderazgos sociales que que traen su propia dinámica y su propio eh, respaldo y también hay que incluirlos, ¿no?, de alguna u otra forma. Y, pues, bueno, creo que eh, lo que nos vamos a jugar en el 2024 en Puebla es todo. Diputaciones locales, generales claro. ayuntamientos, gobernador, presidencia de la República, senador, todo se juega en Puebla y de ahí la importancia de que vayamos caminando todos juntos. Uh -huh. De acuerdo. A ver, hablando precisamente de ser oposición, pues, eh, tienes que tener una, una, una, eh, una posición eh, eh, crítica, analítica ¿no? y sobre todo propositiva. ¿Qué está pasando a, actualmente en la bancada del de PAN en el Congreso del Estado? Porque eh, pues unos votan de una manera, otros votan de otra, otros votan de... de, de otros se abstienen, o sea... Esas son señales que, que nosotros ya no sabemos qué onda, qué está pasando en Acción Nacional en esa bancada. ¿Cuántos son? Son nueve, ¿no? Nueve. Son nueve. Nueve de 41. No son tantos, pero, <coughs> pero vaya que, que sí se hace sentir, ¿no? Un, un, a veces un hueco ahí de... ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo? Esto, ¿Esto es sano, es insano? ¿Tú cómo lo ves con la también amplísima experiencia que tienes dentro de, de una bancada de acción nacional. Esto es atípico, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí? Sí, yo creo que eh, en la bancada del PAN de Puebla, de los diputados locales, eh, tenemos alguna dinámica que yo no había visto, pues te diría que nunca, no te iba a decir, nunca la había visto, es una dinámica diferente. Eh, en cada sesión de Congreso, cada semana, aproximadamente se votan entre 15 y 20 puntos. Uh -huh. Y te diría, los diputados del PAN, los 9, en el 98% de los casos, hemos votado todos igual. Pero en los casos más polémicos, es en donde sí hemos tenido pues, votaciones diferentes. En algunas yo voto en contra, en otras voto, hay votos en abstención y en otras hay votos a, a favor ya de te los que el rebelde, ¿Sí? el rebelde del grupo, sí. pues puede hacer. <risa> Yo diría el diferente, pero bueno, Ajá. si es rebelde está bien. este Entonces tenemos una dinámica diferente de mucho respeto entre los diputados, eso sí, Ajá. nos respetamos. Si uno vota sí o asá, se respeta, cada uno pensamos diferente, cada uno trae más el tema que otros en diferentes casos. Este, pero sí, sí sería bueno este, que lográramos en esos temas eh, difíciles, que lográramos ir todos juntos porque eso nos da cuestión, eso nos da fuerza frente a la, al, al, al partido en el gobierno, nos da fuerza frente al partido en mayoría en el Congreso, este, y pues nos da cuestión hacia afuera, mandamos mensajes diferentes hacia afuera, hacia todos nuestros militantes de todo el Estado que nos están observando, este, claro. creo que sería positivo. Eh, creo que eh, hasta este momento para todos nos llevamos muy bien, nos respetamos mucho los diputados locales, eh, pero po podría, se podría mejorar... ...digamos esas, esas votaciones... ...para que hagamos el esfuerzo de ir... ...todos, todos, en, hasta donde se pueda... ...pues en el sentido... ...es que sabes que este punto sí sí es grave... ...porque por ejemplo... ...en el asunto del alumbrado público... ...con, por ejemplo... ...los municipios de la zona conurbada... ...y sobre todo para Eduardo Rivera... ...pues fue muy complicado... no ...recibir... ...pues un siempre no te apoyamos... no ...una parte de la bancada de su propio partido... ¿No? Y luego las tarifas del agua, por ejemplo, no también unos estuvieron en contra de que el aumento de la tarifa, y muchos panistas dijeron si sí, vamos con, con la propuesta del gobernador, así, así porque así fue. Entonces, este ahí hay, hay, yo creo que eh, más que un asunto de respeto, también tiene que haber eh, eh, es un asunto de congruencia de partido, de propuesta de partido, porque entiendo de que eh, hay una individualidad y que se respete, pero una cosa es la individualidad y otra cosa es actuar como partido, porque esas son, son propuestas muy fuertes, muy importantes, que Acción Nacional ¿no? eh, se esperaría que actuara como partido no como yo fulanito de tal, yo opino la que manera está individual. mal, o sea, está raro, repito, ¿qué es lo que está ocurriendo? Da la sensación de desorden, de anarquía, da esa, esa apreciación afuera, adentro, ¿tú qué opinas? Bien, en los dos casos que mencionas, un servidor voté en contra. Eh, y votamos en contra en la primera del alumbrado seis en contra nueve a favor de los panistas este y ahí pues bueno eh, votamos en contra pero en lo general de todos ahí lo que pasó es que la lectura política que lo que uh -huh. nos dicta también sí. nos dice mucho es que el gobernador a sus municipios se los aprobó y a los panistas los castigó uh -huh. ¿no? porque nosotros no tenemos mayoría en el Congreso entonces, este, pero los que estuvimos en contra, estuvimos en contra no de los de Puebla, o de, de la persona económica, estuvimos en contra de, del proyecto de dictamen que era uh -huh. este, ese, ese tema del DAP. Y en el agua este hubo pues tres tuvimos, hubo tres votos diferenciados del resto, yo, estuve, yo voté en contra también porque estoy convencido que no es momento de, de aumentos a los ciudadanos, de cobrarles más, eh, el agua el agua de Puebla ha cometido muchísimos excesos, claro. no ha cumplido todo a lo que se comprometió claro. lo que prometió para que le dieran la concesión firmado, a los cinco meses lo cambiaron este, lo pasaron diez años después ¿tú votaste en contra? yo voté en contra ¿quién más votó en contra? hubo dos abstenciones este eh, ¿Mónica? Mónica y si no mal recuerdo Nancy y quizás otro por ahí también se abstuvo, este, uh -huh. otro compañero o compañera. Y bueno, pues votamos, cada uno convencidos de, de, de, de, del voto, ¿no? De que, que emitimos finalmente y quienes votaron a favor, pues bueno, estuvieron convencidos de ese voto, pero sí hace falta, hace falta, como bien dices, este pues que nos veamos, y uno podemos estar aprobándole todo. Digo, hoy, hoy por hoy, el mayor, el mayor eh, legislador, el número uno es el gobernador. Uh -huh. Porque llegan las iniciativas del gobernador y a la semana ya se están votando. Uh -huh. Llegó lo del agua, sí. y a la semana ya lo estábamos, 15 días ya lo estábamos votando. Uh -huh. Cuando los diputados tenemos iniciativas desde el año pasado que no han sido siquiera tocadas uh -huh. ni abordadas. Uh -huh. O sea, no se, no se ha determinado qué pase con eso. Entonces son de las cosas que este pues no estamos de acuerdo y es, creo que es, hay que dar ¿Está faltándole algo al coordinador, que es Eduardo Alcántara? ¿Le está faltando algo? Bueno, yo creo que ahí este eh, se puede mejorar todavía la comunicación de todos los diputados locales. este Creo que hay trabajo por hacer en ese sentido. Es una realidad. Ahí están los votos diferenciados y eso no debe ser. Imagine, ya me imagino yo, una cámara unos, una, la, en la Cámara Federal, los diputados del PAN votando la mitad para un lado y la mitad para el otro no, eso no peces. sucede, no, eso no pasa no el dirigente nacional del PAN pues es el que pone al coordinador no dice a ver diputados pónganse de acuerdo, no, él determina quién es el coordinador y los diputados acatan esa decisión uh -huh. en este caso pues ahí hay una decisión es el cual hay un coordinador y a lo mejor ahí es en donde hay que trabajar más comunicación este, prever más los temas para poder este, ir cohesionados lo más que se pueda ya en este sentido, eh, yo entrevisté a Augusta Díaz de Rivera, la presidenta del PAN, y eh, ella comentó que no, que en el, en la, como se debe de proceder en acción nacional, ella lo comentó aquí al aire, es de que los diputados se tienen que poner de acuerdo, tienen que sacar una iniciativa que entregan al comité directivo estatal para elegir a su coordinador. Eh, a ver, te pregunto, o sea, eh, esto, estas responsabilidades de ustedes, que, que ustedes se pongan de acuerdo y elijan a un coordinador, ya ha pasado en anteriores eh, legislaturas de que eh, se eligen a un coordinador y lo van cambiando no, los tres años, o sea, uno, un año, otro el otro y otro el otro. ¿Esto va a suceder? No sé, yo ahí lo que he externado es, ciertamente en la ley del Congreso... Quien determina son los diputados Ajá. Más allá del partido sí. Pero en los estatutos del partido Quien determina es el presidente del partido Y, y lo repito Yo no veo al dirigente nacional Diciendo si a los diputados Federales Pónganse de acuerdo y pongan a lo que quieran Porque ahí tiene que haber una coordinación Del coordinador de diputados Con la dirigencia nacional De hecho están muy bien coordinados uh -huh. Y hoy nos dictan línea discursiva a todo el país este, en Puebla en mi caso y son estilos en mi caso yo determinaría al, al coordinador si yo fuera el presidente pero bueno son estilos eh, la presidenta determina dice que sean los diputados quienes determinen o le de acuerdo quien sea Ajá. pues bueno yo respeto esa decisión de la presidenta yo voy a hacer lo que la presidenta diga ya. si la presidenta dice el coordinador A es A o se cambia a B o a C yo voy a hacer lo que ella diga en el tema de la coordinación de diputados locales. Si ella dice que seamos diputados locales, pues bueno, ya. Este, si llega el momento de discutirlo, lo discutimos, pero yo ya, finalmente acuerdo. me atengo a lo que ella diga. De acuerdo. ¿Y eh, va a haber esta propuesta por parte de ustedes para que se cambie el coordinador? Digo, también sería sano, ¿no? Darles como ha ocurrido en otros... Pues vaya, le das juego a los demás. Sí, a claro. veces es sano. Este, Habrá que no sé si valorarlo, digo, hasta este momento no, no lo hemos platicado entre diputados, no, ese tema no, no se ha abordado, como tal. Bueno, pues ahí te lo encargamos. El, el cambio de coordinador. <risa> ahí te lo este, encargamos, porque eso ya... Ching, de que ya. sí se puede, se puede mejorar claro. mucho el trabajo, es un hecho. Y eso depende de todos. Claro, por supuesto. A ver, eh, Faustina Reyes, Fabián Pastrana, Juliana Alexander Martínez, Brenda Velázquez nos está viendo, Laura Cruz, Jorge... Tochi Huitl, Felipe Esteban Cruz, Jesús Romero. Saludos, Jesús. Saludos, saludos. Laura Cruz, ¿qué tiene que hacer el PAN Puebla para recuperar la gubernatura del Estado? Sácatela, la pregunta del millón. ¿Qué tenemos que hacer? este, Pues cada uno de los que son funcionarios tenemos que hacer nuestra tarea. Eh, tenemos que estar cohesionados de una u otra forma, si no vamos en el mismo carril, aunque vayamos en diferentes carriles por nuestras maneras, de formas de pensar, respetables todas, pero que vayamos a un objetivo, que le vayamos a un todos al mismo objetivo que es la gubernatura. Tenemos que regresarle a los poblanos la esperanza, tenemos que regresarle a los poblanos un buen gobierno, tenemos que regresar a los poblanos muchas cosas que este, con este gobierno pues se fueron, no, no se han dado. Adrián y Villa Carlos Jiménez y dice Adrián, dice un saludo a mi estimado amigo, diputado Rafa saludos, dice, eh, Gracias. José Javier Ramírez también nos está viendo, a ver eh, se necesita actualmente, ahorita viene la renovación de los comités municipales, esto mm. es un tema básico y también el consejo político, ¿cómo ves las condiciones para que esto se dé y que se dé bien y que no haya bronca? Porque, pues, de ahí son las articulaciones para armarla en grande en el 24. Sí, eso, bien dices, es un tema eh, que en la, medida, en la medida en lo que se lleve de manera correcta, en esa medida vamos a salir más fortalecidos o más unidos eh, Y de entrada yo te firmo que, por ejemplo, la renovación del Consejo Estatal y Nacional del PAN va a ser diferente, va a tener un abismo de diferencia de lo que fue la renovación de, del Consejo de Morena. En el PAN no vas a ver los afarranchos que viste, en el PAN no vas a ver las broncas y pleitos y, y urnas quemadas y todo lo que se vio en Morena. En el PAN somos un partido ordenado, civilizado, así que tomamos las decisiones de manera diferente, este, que tenemos reglas, que tenemos militancia y sabemos quiénes son nuestros militantes, y nuestros militantes también tienen reglas, este, y vaya, tenemos un partido con, un, con, con el padrón más confiable de todos los partidos políticos y eso nos lleva a tomar las mejores decisiones este y yo confío que la dirigencia o las dirigencias porque también tiene que ver la nacional este, pues eh, hagan un buen papel eh, den oportunidad a que la militancia se exprese finalmente y ya eh, existan las menores quejas y si hubiese quejas yo confío que nada más van a ser quejas de cuanto esto, cuanto lo quejas logísticas, okay. no políticas de acuerdo. Ojalá. Ahora, en el Consejo Político del de PAN, ahí son como 100, ¿no? Más o menos. 100, 100 por reelección, más los que son exoficios, uh -huh. más los que son vitalicios. O sea, como cuántos son? 108. 108. Uh, el día de hoy son 108. Ok. Ahí se va a ver, si va a haber espacios para todos los demás. O sea, morenovallistas, genovistas, bla, bla, bla, bla, todas estas corrientes, ¿no? Eh, obviamente se espera que sea el mayor porcentaje, ¿no? el, que sea afín a la dirigencia, que es la, el yunque ultraderecha, este, como quiera usted llamarlo, pan, pan tradicional, como lo conciban. sí, como lo conciban, ¿no? o sea, se puede entender esto, ¿no? pero sí. ahí yo creo que, a ver, te pregunto, ahí se va a ver realmente si hay apertura o no del partido, cierto o falso? Sí, ese son, insisto, son estilos. Eh, finalmente la dirigencia está obligada a eh, ser imparcial, está obligada a eh, llevar los procesos con las reglas que ya tenemos a la vista de todos, transparente, de manera transparente, pero también es cierto que las dirigencias eh, también influyen de cierta forma, marcan pautas para ciertas cosas y es válido y también este las dirigencias están para cuidar al partido y tomar ese tipo de decisiones políticas. Este, yo no te insisto yo no voy a decir lo que tiene que hacer esta dirigencia yo te diría mejor lo que hice o lo que me gustaría que se hiciera o lo que creo Ajá. que se debe hacer es que la dirigencia debe detectar los liderazgos que son imprescindibles en un consejo estatal y nacional eso yo lo hice cuando fui dirigente las dos ocasiones para, el, para consejeros nacionales este, detecté a los liderazgos que creí debían estar en, en el consejo nacional hablé con ellos y logré cierta sinergia y acuerdos entre ellos para que uh -huh. pues estuvieran todos. ¿no? En, en el tema local, de igual forma, creo que es, eh, si faltara la regla, a las reglas del partido, la dirigencia tiene mucho que ver para que sea en, para que los entre los equipos se, se reúnan, platiquen, consensen, acuerden y el Consejo Estatal finalmente sea un consejo representativo, que tenga todas las maneras de pensar del pan y, este, y todos al final quedemos tranquilos, ¿no? Uh -huh. Esa es la función de la dirigencia, eh, ser enlace, ser puente, generar diálogos entre dirigentes, entre líderes, pues para que entre ellos platiquen y pacten y, y se dé un resultado pues muy plural. Uh -huh. De acuerdo. Ahora, eh, también, te tengo dos preguntas, pero a ver, ¿qué quiero saber por cuál le voy a entrar? Pues yo creo que por la de el chupacabras, o uh -huh. sea, eh, Javier Lozano Alarcón O sea, el chupacabra pues, pues porque, a ver, to, todo el <ríe> mundo dice Que ya está operando Que quiere ir a la gobernatura <ríe> Y nadie lo ha visto O sea, nadie lo ha visto aquí en Puebla En una reunión realmente organizando O sea, nadie Dicen, fíjate Dicen que le, ya está operando Para Acción Nacional Por órdenes de, del CEN O sea, otros dicen que ya está trabajando Con Tití otros dicen que ya está haciendo un búnker aquí con, así como operación política, pero para él, para la gubernatura, en fin. A ver, eh, eh, y lo mismo se lo pregunté a otros de tus compañeros y también ninguno me supo decir así exactamente qué onda con eh, eh, Javier Lozano. Pero eso sí, está en el ambiente, es un chismerío. A ver, ¿qué, qué onda con esto? O sea, si ¿sí lo tomamos en serio, o sea, si ¿sí quiere ir a la gubernatura. Okay, okay, pues mira, okay. lo que te podría decir de Javier Lozano es, es que es un hombre muy, muy inteligente, muy capaz, mediáticamente este, es bueno, es bueno, Las para, redes es, es, buen, es bueno para el debate, ¿no? sí. este, como vocero también ha hecho buen papel, eh, y Bueno, Y tiene sus atributos como persona que él, nadie se los puede negar, eh, eh, una vez que aspirar a, a la gubernatura, a partir de ahí, bueno, yo... He tratado de, de ver si anda por ahí, si se si ha escuchado, uh -huh. si se ha reunido. Y hasta el día de hoy yo no, no, no que tengo no? noticias. Hasta el día de hoy tiene derecho a uh -huh. aspirar a algo. Este, en, en semanas pasadas yo externé que no son tiempos de destapes todavía. Uh -huh. Que primero es el proyecto y ya en función del proyecto ya vemos qué perfiles... En, en el proyecto, no al revés uh -huh. no, la, no, el, no, el per, no el perfil y lo, el proyecto lo, lo arreglamos para el perfil, no, tiene que haber el proyecto de partido y en función de eso, ya ver qué piezas tenemos y cuáles son los más idóneos este, pero bueno, ya se están destapando algunos <coughs> entre ellos eh, este, quien me mencionas yo no, lo, yo no me he enterado si anda por acá este, no sé ¿verdad? no sé si esté es teniendo reuniones o no dale, sabe si este, este, sea. pero pues bueno ya hizo una expresión y, y eso ya causó Ajá. causó algo de olas bueno, claro. que finalmente también es parte de, de, de esa, o sea, es parte de su estrategia pues me imagino sí este pero bueno en, eh, creo que una que de las candidato? cosas una de las cosas es que ha estado alejado, alejado de Puebla durante muchos años también es cierto. Eh, yo quisiera un candidato, no solo para la gubernatura, en general, lo más panistas que se ¿No? uh -huh. Un candidato que mañana no vaya a cambiar de bando, ya siendo gobernante, uh -huh. o pasado vaya a hacer cosas diferentes a las que dicen nuestros principios del partido, o este teniendo un comportamiento que no es inesperado, ¿no? Yo, yo espero, yo deseo que los candidatos que tengamos a gobernador, alcalde o candidata, lo que vayan a hacer pues sean lo más, lo más apegados al partido. Uh -huh, okay. este, y en algunos casos tenemos okay. ejemplos de que en algún momento se fueron, luego regresaron y mm, eso a veces no, no gusta. Este, yo como sea, en mi caso, por ejemplo con las buenas ya no aquí me he quedado en la casa no me he ido y este y mira que la sufrí hace algunos años y aquí estuve y aquí estoy no este pero pues, bueno, yo preferiría un candidato con esas características de entrada este pues para darle garantías al panismo y también a la sociedad de que uh -huh. va a ser un candidato pues pues con pintado de azul pues uh -huh. ¿no? lo más congruente que se pueda hablando de candidatos este hay están los extremos unos comentan que pues, parecería que solo hay uno que es Eduardo Rivera, que no hay más, como que todos coinciden de que, pues, es que ya lleva muchas millas, ¿no?, de vuelo, y entonces, pues, él, él es el candidato inevitable, y hay otros que dijeron, no, pues, yo alzo la mano, y, bueno, no, está como la puntada de Francisco Fraile, que la neta es una puntada, ¿no?, y otra vez, y otra vez, no, ya, el señor, ya, o sea, este, desde ese tipo de vaciladas hasta cosas más serias, ¿no? De que, por ejemplo, que no beba Huerta, digo, a ver, yo quiero ir en caso de que sea mujer que toque en Puebla, pues yo voy, ¿no? En caso de Humberto Aguilar, ¿no? También con una trayectoria amplísima, dice, yo voy. ¿Sería tu caso? Bueno, yo hoy estoy abocado a la diputación local, estoy echándole ahí los kilos, doy la prensa lo más que puedo cada 15 días, doy posicionamientos, este, soy, hago el papel de oposición, subo a tribuna, señalo cosas, propongo otras, yo estoy abocado hoy en eso. Este, el eh, Tema de si voy a hacer o no, levanto la mano para A, B o C, con respecto a mis compañeros, ellos ya lo hicieron, está bien, yo no lo voy a hacer, yo primero quiero ver el proyecto y en función del proyecto del partido ya ahí ya veré si, si me veo eh, eh, que sirva yo en alguna posición o no y ya también dirán los panistas dirá la coalición, dirá el CEN Vaya, van a entrar muchos actores en las o sea, ¿no lo ves tan inevitable? que decís, no, de, es que Eduardo, estar, perdón, de Eduardo Rivera o sea, Eduardo Rivera creo que es el, es el activo más conocido que hoy tiene el partido no debemos casarnos con la idea de que él va a ser porque él no lo ha dicho uh -huh. se dice sí, sí ¿no? ¿Y qué tal que el no y ya todos nos casamos con esa idea y ahora quién y ya si ¿sí me explicó este nos metemos en un callejón sin salida entonces puede ser Eduardo hoy por hoy es el más conocido la mejor carta si quieres pero no hay otras opciones ya sea hombres mujeres no este no nos casemos con una sola opción porque la decisión finalmente de, de aspirar o no parte de la persona uh -huh. y nos podemos quedar como en 2019 Mil, ajá, ¿no? Que sí, que, sí que, ay, caray. Ajá, que ¿no? Pensábamos no, o sea, que iba claro. Lalo y que no va. Ah, caray, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué tal que Lalo dice ajá. para el 24 ya no voy? Uh -huh. Yo claro. no he dicho, yo no he visto que él, a mí no me ha dicho ni he visto que él diga que yo voy a ir. Uh -huh. Todo lo deducimos porque es el más visible, sí, pero hay que preparar otros escenarios, por si no, uh -huh. y eso, eso para la Bonatura. Para la alcaldía y para otras posiciones. Uh -huh. Creo que hay que irse con cuidado, hay que ver, eh, porque también, eh, y es una realidad, la coyuntura política estatal, eh, morena, no, este, los gobiernos de morena, este, okay. a veces se eh, rompen, eh, se vienen para este lado, a veces ayudan, a veces no, se dicen muchas cosas, no, entonces todavía falta mucha coyuntura por suceder y no nos casemos con una sola idea o una sola propuesta vámonos con cuidado si sí es la si sí es la más visible pero falta falta que, que, que se concrete eso y mientras no se concrete vayamos viendo también qué otras qué otras qué otras posibilidades hay de otras personas de acuerdo oye eh, dijiste hay, pueda hay más hay más opciones qué opciones tú ves para no, la pues hay, hay opciones ya lo dijo que ya levantó la mano este Humberto Aguilar yo creo que estaría puesto. Yo creo, tampoco lo ha dicho. No no, sí, ya lo dijo. Ahí donde este, está. Eh, hay quienes, hay quienes pudieran ser, este y también claro. son opciones, ¿no? Este Javier, eh, Lalo si dice no y decide quedarse en otra posición, pues desde esa posición que ayude, ¿no? Este uh -huh. finalmente todos tenemos que ayudar eh, y, y de acuerdo a la, a la coyuntura que se vaya dando porque este eso es real, ¿eh? la, Las coyunturas. A veces vamos hacia la izquierda y ¿no? va para la derecha toda la coyuntura nacional y la local. No olvidemos las coyunturas nacionales. Dependemos mucho de esas coyunturas. Uh -huh. No olvidemos que en México es una elección federal y en México se van a decidir muchas cosas, no en Puebla. Uh -huh. Entonces, este, aguas, ah, pues, cuidado. Este, ah, vamos el Sena va a decidir la gubernatura, el candidato a la gubernatura? El Sena va a influir en todo. Este, si bien no va a decidir todo pero va a influir en todo. Y, este, y vaya el CEN trae su propia visión también de las cosas, de, de Puebla, de todos los estados, y el CEN también va a actuar. De acuerdo. Bueno, Mayra Labastida nos está viendo, Gaudencio Escalona, Juan Manuel Rosas, Julio Mechun Cervantes también nos está viendo. Pues muchísimas gracias, gracias. Rafael Micalco, gracias, por el, estar acá. Con la invitación ajá porque efectivamente haces el papel de la oposición pues ya que se sumen más no estás muy solitario somos ahí, varios ¿no? somos varios y varias este ahí está Bequia que también es es centrona Mónica trae, trae, claro trae, sí. este, trae, trae su, discurso y agenda discurso y agenda y analiza sí. y este y sube y dice las cosas con cual, tal cual son no Entonces, en realidad, mm -hmm. que también tengo mi propio estilo este y hay otros compañeros que con estilos diferentes pero también también lo dicen o lo hacen, lo dejan ver, este, lo que hace falta creo es que nos dejemos ver más, porque el ciudadano nos está viendo, claro. y el ciudadano quiere ver un partido de oposición, oposición claro. no un partido que sea este, el que el que vaya ¿no? de la manita con, claro. con el gobierno del Estado, ¿no? este, creo que nos va por ahí, a nivel federal menos, Claro. Con el presidente de la República que tenemos que no hay estrategia de seguridad, por ejemplo, para nada, y todas las claro. tonterías que está haciendo. Este, la gente espera ver un pan unido, fuerte y, y chau palate. Claro. Pues muchas gracias, Rafa Mical, por estar aquí gracias, en Erika. los conjurados. Gracias a todos. Muchas gracias por su compañía, por estarnos viendo, por sus mensajes. Gilberto Vázquez, saludos. Eh, Pase usted una excelente noche. Pero antes Eches un clavado a los conjurados. Sigan nuestras redes sociales. Un besito.